Otra vez volvió la chica de lujo. Me llamo Lola y soy la chica de lujo de blanco y negro, como en los años 80. Soy famosa y tengo canal en YouTube privado. Nadie lo puede ver, significa tanto para mí porque soy menor de edad. Y nadie lo puede ver. Se los digo porque es muy simple. Soy muy. linda. Como los años 80. Oh, yeah. Soy la mejor. Miren mis labios. Son blanco y negro. Miren mi boca. Estoy sorprendida. Nunca vi algo así. Miren mis lentes, mis ojos, mis pestañas, mis cejas, mi piel, mis uñas, mi pelo, mis lentes, Estoy sorprendidísima. Miren mis calzas. Mis medias todo blanco y negro. Se lo advertí, ¿eh? Y en el otro video también. Muy de lujo. Bueno. Todo muy simple. Así que qué... Nos vemos en el próximo video de otros colores. ¡Chao!